Mi nombre es Cristóbal Basilio Domínguez y estamos acá en la, en la escuela de Seferino Namuncurad, Pampa de Achala. Y bueno, yo trabajo acá, ¿no es cierto? En aquel de casa del frente que le llamamos el rancho, ¿no? nosotros acá, el lugar donde tengo la casa y trabajo ahí, tengo animales ahí cuidando, ¿no es cierto? Y ese es mi jornada de todos los días, que hay que venir a trabajar y después llegar en el pan ¿no, ¿No es cierto? Y ahora estamos comprando acá el maíz, el alfa y la mercadería para llevar a casa, ¿no es cierto? Cabrando las mulas, llevar todo de comida para los animales y para nosotros también. Y acá en la Pampa de Achales es complicado, digamos, para vivir porque es una zona de, de mucho frío, ¿no es cierto? Y, y por ahí se pone mal tiempo, como ahora ve que también bastante mal tiempo. Y se pone frío, por ahí hay nieve o descarcha, ¿no es cierto? Y se complica un poco porque es muy frío la, la zona no es cierto pero es lindo por otro lado porque nosotros estamos acostumbrados acá no es cierto y ya es como que estamos adaptados al clima que eso es bueno no es cierto pero estamos acá trabajando todo el tiempo no es cierto y lo hacemos así sí todos los días La importancia de la escuela de Seferino es que por suerte ¿no es cierto? tenemos esta escuela acá al lado que nos sirvió a todos nosotros como vecinos y como padres de familia, ¿no es cierto?, pero nuestros hijos que fueron a la escuelita de acá de Seferino, los míos, los dos hijos míos, Santiago y Brenda, que tuvieron de la escuela acá de primaria hasta, hasta, hasta CBU, ¿no es cierto? Hicieron el secundario también acá, así que muy agradecido por eso yo de que está la escuela acá, ¿no es cierto? Y eso es muy importante para toda la familia de acá porque si hay que trasladar a los chicos a otro colegio para otro lado, cuesta muy mucho, ¿no es cierto? y llevarlos y trae lo que no hay mucha movilidad de transporte acá para ir y volver aparte cuando es época de invierno que hay mucha nieve y frío no se puede viajar mucho así que esta escuelita es muy buena acá, que ya tenemos acá al lado, cerca porque internet no tenían primero pero ahora ya tienen, ¿no es cierto? que eso es muy importante y bueno y tienen para poder trabajar los chicos ahí en el colegio con internet y todo eso, y que ahora se trabaja mucho con los teléfonos y cosas así la tecnolog tecnología que hay ahora, entonces ahí eso es buenísimo